Hoy eh, hemos invitado a Pablo Gómez Perpiñá, que ya saben que es portavoz de Más Madrid, de la Asamblea. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Estábamos aquí planteando, pues la verdad es que estamos bien y eso, eh, eso es una noticia fantástica que nos gusta compartir, porque aquí no, no, la verdad es que estamos estupendamente de salud. Eh, nos gustaría eh, hablar con usted también de estas lecciones que todos vamos a aprender después de, de esta experiencia, ¿no? de cómo las prioridades sociales, personales, pero también las políticas van a cambiar, ¿no? Bueno, creo que es evidente. Creo que esto ha puesto patas arriba eh, seguramente muchas de las antiguas convicciones que algunos políticos tenían y evidentemente eh, España y Madrid después del coronavirus van a ser una región de un país en el que la sanidad pública y la defensa de lo público seguramente va a ser una cuestión transversal y uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado. En las, eh, en las últimas horas hemos escuchado cómo ustedes reclamaban más, digamos, actividad política en la Asamblea de Madrid que ha estado parada durante este tiempo. Quieren ustedes que haya, diga, supongo que más información y más control también sobre el gobierno. Actividad política sí ha habido porque al final cada uno, sí. el lugar que estamos, el gobierno desde donde está y la oposición desde donde estamos, estamos trabajando. Lo que falta es información efectivamente y falta control. Yo creo que un gobierno controlado es mucho más democrático indudablemente, pero también es más eficaz a la hora de luchar en esta crisis del coronavirus. Creo que ha faltado información respecto del material sanitario que se está trayendo de China En algún momento ha habido dudas sobre si la Comunidad de Madrid ha podido sufrir una estafa y el gobierno no ha querido contestar a ninguna de estas preguntas. Desde el día 13 de marzo no hay una rueda de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid abierta a todos los medios. No podemos hacer preguntas al gobierno y yo creo que en una situación como la que estamos el peor servicio que le puede hacer el gobierno a la ciudadanía es el de la desinformación y el de la incertidumbre. En Madrid hemos estado y seguimos muy preocupados por la situación de las residencias de mayores. Creo que son ya 13 las que están intervenidas directamente en su gestión por el gobierno el gobierno de la comunidad que ha decidido, digamos, centralizar todo bajo el control de sanidad y con la colaboración de justicia, no sé, eh, para atender las necesidades, para ver qué es lo que está fallando, si es que algo había fallado, porque a mí no me gusta que en ningún momento parezca que estamos cuestionando el trabajo de las personas que están allí día a día, porque menuda tarea tienen por delante, pero no sé qué información tienen ustedes de cómo está funcionando esta intervención en la gestión de determinadas residencias. Creo que desgraciadamente la intervención que se ha hecho... ...sobre las residencias ha ido siempre por detrás del virus... Y es una mala noticia para el conjunto de los madrileños... ...y es algo que desde hace muchas semanas estamos pidiendo... ...al gobierno de la Comunidad de Madrid que se revierta... ...en primer lugar le pedimos la intervención del ejército... ...de la UME para la desinfección de las residencias... ...inicialmente la presidenta Ayuso descartó esta posibilidad... ...luego tuvo que retractarse... Pedimos la intervención del Estado y de la Comunidad de Madrid sobre las residencias. Inicialmente la presidenta no quiso y luego al final, por el peso de los acontecimientos, tuvo que retractarse y finalmente aprobó una intervención que desgraciadamente ha llegado a muy pocas residencias, apenas el 5% de las más de 400 residencias entre públicas y privadas que hay en la Comunidad de Madrid. Evidentemente la situación es crítica. Creo que falta información. A la vista está que la presidenta el otro día no fue capaz ni siquiera de dar una cifra exacta de las personas que habían fallecido en las residencias de mayores y creo que hace falta intervenir de una forma mucho más eh, determinada. Nosotros estamos pidiendo desde Más Madrid en estos momentos que se evacúen las residencias que se encuentran en una situación más grave y a día de hoy todavía no hemos encontrado respuesta por parte del Gobierno. ¿Están hablando ustedes con el gobierno ¿o le están aportando alguna idea sobre cómo vamos a encarar esta crisis económica que, que viene detrás, que no podemos ya cerrar los ojos? Esa va a ser muy profunda y sobre todo va a ser tan diferente a todo lo que hemos vivido que quizás entre todos tendremos que aportar ideas para saber qué es, cómo, de qué manera podemos recuperar la actividad económica de una forma segura y de una forma digamos, que dé resultados lo antes posible. Creo que lo más importante es garantizar que no hay ningún colectivo social ni ninguna persona en la Comunidad de Madrid que tiene que pasar dos veces la crisis. Por un lado, la crisis sanitaria y luego una crisis social y económica que efectivamente puede llegar a continuación si no somos capaces, desde el plano político, de tomar las medidas adecuadas. En este sentido, eh, nosotros le vamos a proponer esta misma semana a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se eliminen para este año, dadas la situación crítica en la que nos encontramos las bonificaciones al impuesto de patrimonio, para poder recaudar hasta 800 millones de euros de los eh, ciudadanos más ricos de la Comunidad de Madrid, para que pueda, puedan contribuir en la proporción en la que lo están haciendo el conjunto de los madrileños a salir de esta crisis. Creo que estas medidas de justicia social y de redistribución del peso económico de la crisis son fundamentales para que podamos salir de la crisis verdaderamente, para que no dejemos a nadie atrás. Bueno, veremos cómo, cómo evolucionan las cosas, desde luego hoy tenemos datos que aunque no son tan buenos como los de ayer, hay uno que a mí me gustaría subrayar por encima de todos, no sé si la información que ustedes reciben va en esa línea, pero 16 casos menos en las UCI, quizás es la mejor noticia que podemos dar en Madrid después de lo que nos han contado los médicos en primera persona con vídeos que ellos mismos han, han difundido en las redes de lo que está pasando, ¿no? de lo que han vivido. Efectivamente es una noticia yo creo esperanzadora para todos y nosotros nos alegramos mucho. Creo que esto no sería posible sin una sanidad pública fuerte que ha demostrado que es eh, el mejor sistema para no dejar a nadie atrás en un momento difícil como el que estamos, sin la determinación y la disciplina social. ...del pueblo de Madrid y desde luego sin el trabajo constante al 150% de todos esos empleados de la sanidad pública... ...le agradecemos desde los balcones a las 8 de la tarde todos los días... ...y que están siendo cruciales para, para poder salvar esta crisis. Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, gracias por su trabajo y que tenga buena salud. Ver, creo que usted no ha tenido problemas con, con el virus, ¿no? No, no, al menos que, que síntomas, desde luego no. Estamos, Pero vamos, bueno. en todo caso, armando las precauciones igualmente. Pues nada, le, le deseo que siga así, a ver si conseguimos sortear esto lo antes posible entre todos. Un saludo. Igualmente, hasta luego.